que ya están previendo la situación para el próximo domingo. Ojalá que gane la selección y que haya ánimo de festejo, por supuesto. Pero en este contexto es que el gobernador ayer tuvo una reunión hasta con la ministra de Salud, Ana María Nadal, pero también estaba el ministro de Seguridad. Esta es la el... imagen, perdóname Agustina, esto es lo que, lo que marcaba Seba del policía. Vean ustedes cómo se llevan a un chico, ya está reducido. Miren cómo llegan a pegarle. Además un policía que, que ni siquiera estaba.. Pero mira ahora, mira ahora, mira este que viene ahí, mira, mira este. Innecesario. Y estas imágenes son, eh, o estos videos tienen los familiares de estos aprendidos y por lo tanto las denuncias iban a ser eh, interpuestas a partir de la jornada de hoy. Algunas ayer, porque dicen que hubo abuso, como se puede ver en este video, del poder policial. Pero es que acá no queda duda en este video. O yo puedo estar equivocado, o sea, pero creo que esto no tiene nada que ver con un no, protocolo. No, no está ni cerca de un protocolo policial, claramente. Por ¿Sí? esto, sí. La, in la Inspección General de Seguridad está investigando en forma administrativa por lo que han dicho hasta ayer, al menos a cinco efectivos policiales, para determinar, bueno, si su accionar evidentemente fue incorrecto o no. Uh -huh. Y si fue incorrecto, qué tipo de sanción le puede recaer. Sí, Mati. No, te decía que justo esa imagen, ¿no? Hay un chico parado y la policía va, bueno, lo agarra el brazo lo mete eh, allá al, al, a la detención. No sé si el, el chico le alcanza a decir algo o qué, pero no, no se lo ve que esté haciendo nada y la policía lo agarra el brazo y lo mete en el lío. Obviamente también está de parte de los policías el, el saldo de, de lesionados, es, es un ida y vuelta. Es una pena, de la, de la pero no, notarás lamentable. también en la imagen vos, Mati, todos, que ya es de noche, que efectivamente es sobre el final de los festejos. Esto ¿no? fue a partir de las 9 de la noche, claro, claro. 9 y 10 más o menos. El partido sí. terminó a las 6, ya habían pasado 3 horas. Sí. Lo que me parece una utopía es lo que pretende el gobernador de la provincia. Totalmente, me parece una, una postura muy difícil de cumplir, o una propuesta... Una propuesta muy difícil de cumplir, de hecho ayer lo que hacían era tuitear básicamente eso que ustedes están viendo en pantalla. La alegría no tiene un lugar asignado, por lo tanto la consigna que queremos proponerle a la sociedad es que se junten en las plazas de sus barrios o departamentos. Apelamos a la responsabilidad de cada mendocina o mendocino. Esto eso es no lo que tuiteaba pasar. ayer el gobernador. Se van bueno. a juntar en las plazas, se van a, pero también van a ir al microcentro, Digo, las dos cosas van a pasar, esto no va a evitar que tengamos miles de mendocinos en San Martín y Peatonal. Eso va a pasar. Algunos pusieron en riesgo sus propias vidas, la de las familias que se acercaron a festejar y a los comerciantes que estaban trabajando. El cuidado de los espacios públicos y bienes personales requiere del compromiso de todos. Y esto porque es verdad, de hecho, si uno iba por las calles de Mendoza ese mismo martes, podías ver cómo los colectivos iban abarrotados. Hay un saldo de 100 colectivos con distintos destrozos de mayor o de menor consideración.